Hola, chicas y chicos, cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más del Rincón del Rose. Hoy quiero traerles esta hermosa propuesta de esta gota perforada, decorada con un cap en la técnica Cassandra. Miren qué bello. ¿Ven? aquí está, está sujeto solamente con mi mano. Quise mostrarle cómo se va, cómo se va a ver nuestro trabajo. Bueno, bienvenidas sean las nuevas suscriptoras, a las chicas de la comunidad, un fuerte abrazo y un beso para todas. Gracias a todas por su apoyo, gracias por continuar con nosotros el, y brindándonos todo su cariño en el canal. De, en el canal. de verdad, mil gracias. No, so, no se olviden de suscribirse, de regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos recuerden es muy importante cuando ustedes se suscriben y comparten nuestros videos este, recuerden seguirnos en todas las redes como el rincón de Rosy también compartir nuestros videos con el que más lo necesite y todas esas amigas de ustedes que, que quizá tienen alguna duda sobre alguna técnica recomienden el rincón de Rosy bueno y chicas para empezar los materiales que vamos a necesitar eh, son muy pocos y este es un vídeo que me lo me lo me lo pidieron hace mucho pero por cuestión de tiempo no no había podido podido hacerlo pero aquí está aquí está ya bueno los materiales que vamos a necesitar van a ser cristal vamos a necesitar un cristal del número 6 cristal del número 4 cristales del número 4 recuerden, trabajen con los materiales de su preferencia y con los colores que más les gusten vamos a utilizar moza silla de la número 11 aquí yo tengo, miren aquí dónde está este alambre es calibre 22 pero ustedes pueden usar el alambre de su preferencia y del calibre también de su preferencia, yo, estoy, yo voy a utilizar este y voy a tomar 8 centímetros de alambre, de incluso lo pueden hacer hasta con un pin, aquí están nuestras amigas las pinzas, la tijera, aguja de hilo, vamos a utilizar la laca, Nuestra protagonista va a ser esta gota perforada y esta gota mide 39, eh, 39 milímetros. Mide esta gota, miren. Ya vienen así, perforada. ¿Ven? Ahora, para empezar, lo, primero, lo el primer paso que vamos a hacer es tomar nuestra laca y la gota. Y vamos a cubrir toda esa gota o esa lágrima por completo. ¿Para qué? Para que se haga una pátina que proteja, que proteja nuestra gota. Que es el que proteja esa gota de que no se pele con el tiempo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer, nuestro primer paso. Ahora, nuestro segundo paso será tomar nuestro alambre después que la gota esté seca, claro está, vamos a pasar nuestro alambre por la gota, vamos a hacer esto y con nuestra tijera y con nuestra pinza redonda vamos a llevarla así y vamos a a doblar así simplemente le vamos a dar dos vueltas que él tenga balance miren que tenga balance que se mueva para acá y para allá porque porque si lo hacemos muy apretado el alambre se va a romper y queremos que esto tenga movimiento verdad para cuando se mueva pueda caer en su mismo lugar entonces esto lo vamos a reservar y lo vamos a poner por aquí. Vamos a reservar y lo vamos a dejar aquí. Ahora con nuestra aguja ya ensaltada con una yarda y media de hilo del nylon. Vamos a tomar mostacilla, cristal, mostacilla y cristal. Aquí vamos a hacer la técnica Cassandra. Aquí está el link también donde ustedes pueden ver la técnica Cassandra para hacer la pentabola para hacer para hacer este para hacer la primera flor en Cassandra entonces esto lo vamos a llevar hasta abajo, recuerden repasarlo y hacerle un pequeño nudo hacerle dos nudos bien, bien ya que mi eh, ya que mis cristales están previamente amarrados y mi moza silla también tiene que quedarme algo así ¿Ven? ahora yo me voy a pasar por la moza silla y me voy a quedar en un cristal así de esta forma y vamos a hacer una flor cassandra vamos a poner esos este cristales para acá Vamos a tomar, Esa será nuestra próxima secuencia, serán silla 11, cristales, mosecilla, cristal y silla. y de este lado contrario pasamos así de esta forma. Recuerden que estos pasos todos se tienen que repetir y aparte de que se repiten, se repasan también. repasándolo y esta flor la vamos a hacer de seis sillas en su centro, ahora me voy a pasar al cristal, después que está repasado ¿Verdad? la misma secuencia de este lado y me paso al cristal la misma secuencia la misma repetición y los mismos pasos Aquí yo voy a repasarlo otra vez para que tenga firmeza. Estamos repasándolo así y voy a quedar dentro del, del cristal. Quedamos dentro del cristal. Ahora tomamos la misma secuencia: mosa silla, cristal, silla Estamos de este lado, como pueden ver, y pasamos a este. Así. ¿Ven? Ahora esto, continuamos y lo vamos a repasar. ¿Ok? Después de repasado, salgo fuera del cristal. Quedo fuera. Entonces, como podemos contar, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, y tenemos cuatro mozasillas en su centro, lo pueden ver entonces nos faltaría una mozasilla nos faltaría un paso más de la misma secuencia para obtener los seis cristales estamos acomodando nuestro hilo y los cristales se ve mucho mis manos. Recuerden que estos materiales son pequeños y estoy tratando de hacer todo lo posible para que ustedes lo puedan ver perfectamente. Lo acabo de repasar. Bien. Vamos a entrar dentro del cristal. Ven, contamos y ya tenemos cinco mozasillas en su centro. Entonces, tomamos una mozasilla pasamos por el cristal que tenemos de frente así así de esta forma tomamos para cerrar aquí entonces tomamos una mozasilla cristal y una mozasilla y pasamos por el cristal que nos tenemos de frente sin entrar a la mozasilla que tenemos aquí ahora esto vamos a repasarlo vamos a pasar por la musasía que pusimos anteriormente y pasar por los cristales este este repaso se lo va se va a hacer todo el proceso de hacer el cap en la técnica casal ahora ya que los ya que está repasado yo voy a recorrer las mozasillas del centro para unirla y me voy a pasar por todas las mozasillas del centro. Recuerden que yo le dije en un video anterior que para hacer la técnica Cassandra y que, le, que la técnica Cassandra le quede perfectamente bien, el truco es trabajar las mozasillas del centro. ¿Se acuerdan? Mientras más apretadita estén, mejor queda su flor. Y vamos a salir a cualquiera de esos cristales. Y me voy a colocar aquí. Listo. Ahora aquí vamos a poner... Vamos a seguir con esta secuencia. Vamos a poner una mozasilla, un cristal... Y seguimos con la secuencia. Como estamos en cualquiera de los cristales, lo vamos a devolver. Esto lo repasamos otra vez. Miren, ya está repasado y nos vamos a parar aquí. Bien, vamos a usar la misma secuencia porque a partir de este cristal vamos a hacer otra, otra flor igual a esta partiendo de ese cristal entonces tomamos cosa silla y vamos a seguir la misma secuencia hacemos esto Miren. y lo vamos a repasar Bien. repasemos pasado siempre apretando y nos vamos a quedar en el cristal de aquí arriba ¿Sí? nos quedamos en ese cristal aquí vamos a hacer lo mismo otra vez la misma secuencia y pasamos el lado contrario ¿Sí? Como ya se está formando la otra flor aquí, miren, como ustedes pueden ver hay tres en el centro. Recuerden, vamos a repasarlo. Como ya está repasado, en vez de yo salir aquí, si sí, como lo repasamos, precisamente salimos aquí. Pero vamos a salir aquí, pero no vamos a empezar la flor aquí. Vamos a pasarnos para este cristal, para seguir la secuencia en esta en este lado Bien. en ese lado ¿Lo pueden ver yo so, lentamente le vamos a dar la vuelta para que ustedes lo puedan apreciar ¿Ven? espero que no se hayan confundido simplemente le dimos la vuelta para que ustedes lo puedan apreciar y para que yo pueda trabajar mejor entonces seguimos con la misma secuencia. Cristales y musasilla. Otra vez. Bien, miren cómo se está formando la flor. Volvemos y los repasamos para que nuestro trabajo quede firme. Bien, y salimos aquí y apretamos jalamos poco tenemos cuatro en su centro y tenemos cinco cristales estamos casi terminando nuestra nuestra segunda flor seguimos tomando la misma secuencia y vamos a hacer esto volvemos y repasamos apretamos estamos repasándolo para salir al cristal que está debajo es así de esta forma lo pueden ver tenemos 5 en su centro vamos a pasar de esta forma y aquí tomamos cristal vamos así el cristal para cerrarlo esto se repite lo mismo que hicimos en la segunda flor, en la primera flor se repite en la segunda. Aquí simplemente lo que estamos es repasándolo y ahora repasamos todo lo que es las mostacillas. Las mostacillas. Del centro. De su centro. Bien. Bien. Miren. Ahora. Nuestro hilo está aquí. Vamos a poner la aguja aquí. Ahora yo quiero que ustedes me presten mucha atención con eso que vamos a hacer. Miren. Lo que vamos a hacer. Ya que nuestras dos flores están hechas, una al lado de una, al frente de la otra, vamos a hacer esto. Lo, se puede hacer de otra forma, pero yo lo voy a hacer así, ¿ven? ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver y lo puedan entender mejor. Bien, aquí está nuestra gota que estaba reservada, ¿verdad? Yo voy a cortar este este pedacito de, de alambre que está aquí para que no me estorbe ni vaya a romper el, el, el uno de los hilos. Miren. ¿Ven? Ustedes ven dónde está esa abertura, peque, esa pequeña abertura. Con cuidado vamos a atravesarlo con el alambre y lo vamos a dejar ahí. Esto se va a mover, entonces lo que vamos a hacer es... Vamos a dejar aquí vamos a poner nuestro cristal del número 6 aquí arriba y con esta pinza redonda vamos a hacer varios así sin maltratar y sin apretar mucho porque este alambre ahorita lo vamos a necesitar ¿verdad? simplemente es para que eso se sostenga ahí y esta es la mejor forma de yo enseñarle Cómo se hace ese capo. Porque si lo hago de la otra forma. No me van a entender. Y se van a perder. Entonces. ¿Verdad? Ya hicimos este paso. Como ustedes pueden ver. Miren. Esto está abierto. Bien. Disculpen la bolla Miren. Como ustedes ven. Estas dos partes. De los lados. Está abierta. Entonces lo que tenemos que hacer. Es cerrarla. Haciendo. Vamos, ahí vamos a colocar mostacilla para cerrar y vamos a volamente hacer florecitas de cinco mostacillas en su centro. Entonces mi hilo y mi aguja y nuestra aguja sale de este de este extremo, ¿verdad? Yo voy a pasar y me voy a colocar en el cristal que está aquí debajo. No importa, no importa por donde usted pueda salir, lo importante es que se ponga, se coloque aquí debajo en este cristal que están debajo en los lados laterales donde está miren él no va a quedar así simplemente le estoy enseñando para que ustedes puedan hacerlo mejor puedan hacerlo y yo puedo explicarle okay. miren, está de este lado y aquí vamos a tomar una musacilla un cristal y una mosastilla. Y nos vamos a dirigir, miren. Ustedes ven el cristal que está aquí, que está a los lados, miren. Si ustedes se fijan, aquí tenemos tres cristales de este lado y tres cristales de este lado, miren. Y vamos a hacer esto. Pasamos al siguiente cristal. Acomodando nuestro hilo. Y vamos a hacer florecitas entonces de 5 mozasillas. Pasamos, tomamos otra mostacilla de la número 11. Miren el cristal de nosotros donde quedó. Y pasamos otra con otra mozasilla por el cristal. Así. Y a esto le vamos a dar la vuelta. Traten de hacerlo despacio, que su hilo no se le enrede. Se ve un poquito difícil, pero esta fue la mejor forma. Después que lo practiqué y practiqué esta es la mejor forma de enseñarle para que ustedes lo puedan aprender. Entonces aquí yo me voy a dirigir hacia las sillas Vamos a subir así, de esta forma. Y yo voy a tomar otra musasilla de la número 11. Me voy a pasar por los cristales que, estemos, que tengo arriba, así aquí vamos a poner simplemente otra mostacilla acomodando su hilo para que su hilo no se le quede enganchado en ninguna parte entonces como estoy debajo vamos a repasar las mostacillas repasamos las mostacillas y vamos a apretar vamos a pasarla nuevamente para que ya se para que el hilo la pueda unir okay, le estoy repasando mira mi hilo está enganchado aquí vamos okay, ya. y seguimos repasando Ya te ha vuelto esto es como una cosa que tú dices que era lo que está haciendo Rosy que no se ve bien que es lo que está haciendo pero vamos espérense vamos a, a seguir repasando y acomodando las mozasillas miren les recomiendo que lo vean hasta el final para que ustedes puedan entender por qué es que no se ve bien o sea, no se ve como tiene que quedar, pero es porque estamos tratando de hacerlo para que ustedes lo puedan ver y entender muy bien. Aquí estamos repasando esas mozasillas, como le dije. Miren, vamos a sacarla de aquí, que ya está de aquí abajo. Aquí simplemente lo que hicimos fue poner 5 mozasillas. seguimos repasando aquí este vamos a hacer la el último repaso de la mozacilla para colocarnos al otro lado ok estamos aquí arriba mira ya repasamos las dos mozacillas miren si ustedes pueden ver hay una aquí no se puede ver, ver muy bien ahora pero yo les voy a mostrar ahora cómo se ve bien chicas miren recuerden que estamos aquí arriba entonces nos vamos a pasar hasta hacia estos cristales que tenemos debajo vamos a pasar las nosas sillas no importa que se vea así ahora miran bueno no sé que lo que tú estás haciendo pero ustedes verán por eso le digo que se queden hasta el final porque esta es la mejor forma de yo enseñarles cómo hacer ese, este cap miren aquí simplemente lo que vamos a hacer es colocar Aquí lo que vamos a hacer simplemente es bajamos al cristal. Como ya esta parte está cerrada, miren, aquí lo único que vamos a hacer es tomar cristal, mostacilla y cristal. Miren, ven, esa secuencia. Y vamos a pasar por este... ¿Lo pueden ver? Vamos simplemente a cerrar. Aquí vamos a repetir la misma secuencia tomando una mostacilla de la número 11. Bajamos. Por el cristal, así, y vamos a cerrar, aquí lo vamos a repasar, así de esta forma, ven donde está formada ya una flor, la pueden ver ahí, ¿verdad? y entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es repasarla, repasamos la flor, entonces vamos a repasar la flor de esta forma y vamos a dejar nuestra aguja aquí debajo porque ahora lo que vamos a hacer es recuerdan lo que le hablé de esto vamos con mucha paciencia porque no quiero que nuestro alambre se vaya a dañar porque si no tendremos que hacerlo de nuevo Tomar más alambre, vamos a hacerlo despacio a desenvolver nuestro alambre, así de esta forma, ya que nuestro alambre esté así, vamos con esta pinza, y le damos pequeños toquecitos, así. Bien. Ahora, despacio sacamos nuestro perdón. Despacio sacamos nuestro cristal número 6 y, y vamos a también a sacar el tap. Mira dónde está el alambre. Ahora miren el tap como quedó. ¿Ven? Mire, ustedes se acuerdan, entonces el cap ahora tiene que ir justamente atravesando esas cinco sillas que ustedes ven ahí. ¿Ven? Mira dónde queda el cap. ¿Se acuerdan que yo le estaba diciendo que ustedes... Pero si no se sabe qué estaba haciendo, miren. Justamente tiene que quedar ahí, atravesando esas cinco mozasillas vamos a ponerlo de nuevo para que ustedes lo puedan ver y todavía no hemos terminado con el hilo así que no lo corten justamente vamos a atravesar esas cinco mostacillas miren tiene que quedar justamente así porque aquí vamos a terminar de hacer de hacer una ahí tenemos que poner unos cristales entonces ahora volvemos y ponemos el el cristal ahora sí esta es ya la definitiva tiene que quedar aquí aquí ya se tiene que se va a colocar el cristal para dejarlo ya definitivamente aquí aquí vamos a cortar lo que es un poquito y vamos a hacer esto aquí ya le vamos a poner la argolla para ponerle la cadena que ustedes gusten, miren ya aquí el casillo está puesto y firme. Ahora, con mi aguja y mi hilo que todavía no está cortado, yo voy a pasarme y ustedes ven dónde está esta, aquí vamos a repasarlo otra vez, porque quedó como medio flojito ahí, esta flor no se repasó muy bien, entonces, Estoy repasando la flor, ¿verdad? Miren, voy a salir, miren. Espero que ustedes estén viendo. Vamos a colocarnos en ese cristal que está ahí. Vamos a salir a esos cristales y nos vamos a colocar, pasamos la mosacilla y el cristal y nos vamos a colocar en ese cristal. Y ahora vamos a hacer algo de magia. Tomamos una mozacilla, un cristal y una mozacilla. Recuerden, estamos en esos cristales. Y vamos a pasar al cristal que ella le queda de frente. Así. Ven que Bello, ¿verdad? Entonces ahora vamos a recorrer todo lo que es las mozacillas el cristal de frente seguimos seguimos recorriendo para hacer lo mismo en el frente de las de lo que le acabo de mostrar ahora mismo lo colocamos en el frente donde está el cabo y vamos a tomar una moza silla 11 y un cristal y una moza silla 11 y hacemos esto Pasamos por el cristal que nos queda de frente. ¿Ven? Miren qué belleza. ¿Ven qué lindo? A esto seguimos repasando. Vemos todo lo que está... Lo que ha quedado medio flojo. Recuerden repasar que les he dicho... No, en esta vez no hice ningún, ningún remate. Si ustedes... Cada vez que hagan una pequeña flor, hagan un pequeño remate para que su trabajo quede mejor reforzado. Y si tienen que desbaratar de algún lado, no se vaya su trabajo por completo. Miren qué belleza. Esto es algo que me lo pidieron hace mucho y yo no, te, no tuve la oportunidad de hacerlo. Pero como dicen, como decimos, los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Entonces, ya está aquí. Yo espero que le guste a la chica que me lo pidió y le pido disculpas nuevamente, porque no se lo hice cuando ella me lo pidió, bueno chicas, miren qué bello ese cap, miren con esa hermosa gota, espero que este video les haya gustado y que les haya servido, eh, nos vemos pronto a otra entrega del Rincón de Rosa. Se le quiere a todas, no olviden suscribirse al canal, de regalarnos un like y de compartir nuestros videos. De verdad mil gracias, bienvenidas a las nuevas suscriptoras y a las chicas de la comunidad, un fuerte abrazo. Se le quiere a todas, bye.